Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de un Kudu albino. Y sin más preámbulo, comenzamos. Llevamos más de media hora persiguiendo a un Kudu albino. A ver si lo vemos por aquí. Ya vemos su boyas. Hay si sí, mira allí, ahí aparece. Va de espalda. Vamos a intentar el lance. Cogemos el 30.06. Vaya, vale, hemos fallado, pero se nos gira y ahora, ahora sí ahora le hemos así que vamos a decir a Perrete que vaya por él. nos vamos acercando venga Perrete busca, busca Perrete mientras como os iba diciendo antes lo vi desde lo alto de una loma pero luego lo perdí entre la vegetación entonces me, me he dedicado a, a seguir sus huellas y, y al final ha dado resultado venga Perrete busca y quiero reconocer que a mí los animales de capa especiales que me fascinan, hombre, bueno, a mí me hace mucha ilusión cazar un diamante, pero un animal de capa especial, bien albino, melanítico, un lucístico, tiene tanto mérito como cazar un diamante. Ya nos vamos acercando, ya nos queda poco. Vamos siguiendo, huella un despacito. Ya vemos allá a Perrete que está al lado de nuestro de nuestro curú vamos a ver si podemos hacer una una fotito vamos a buscar una posición yo creo que desde aquí es una buena posición hoy qué foto más bonito nos está quedando con el perro en el fondo perrete nos ladra diciendo oye felicítame que, que lo ha encontrado venga que si perrete te vamos a felicitar venga, te logeamos y recogemos a nuestro animal Qué preciosidad la verdad que mira la pose cuando le hemos, le hemos pegado el tiro es, es preciosa ¿eh? vamos a ver no, no, no es que tenga mucha puntuación porque son 24 con 40 pero desde luego es un animal precioso así que lo vamos a, a disecar que si sí, perrete que ya te he escuchado y vamos a felicitarle anda venga siéntate un poquito venga muy bien perrete muy bien venga Vamos a ver, venga, una galletita que lo has hecho muy bien Y vamos a ver si encontramos algo por las orillas del lago Y si no, pues yo creo que vamos a, a montar el vídeo en, en Youtube Porque ha quedado precioso Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza Hasta la próxima